Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy lo que te traigo es una verdadera joyita de la ciencia esotérica del siglo XXI. Es un amplificador resomórfico, o sea, que genera una resonancia subatómica con una onda de forma. Esta onda de forma es de un patrón muy pequeño que hay que acomodarlo en la cámara. Este aparatito es uno de los dos aparatitos que a mí me llevó a desarrollar la idea de una máquina del tiempo. Por lo tanto, bueno, me parecía muy interesante mostrártelo, ya que a él se debe en gran parte el reconocimiento de esta nueva ciencia. Lo que estamos viendo acá son tres piedras de cuarzo, las tres están bobinadas con alambre de cobre, como de 2 milímetros 1,8 1,6 el alambre de cobre está grafenado y tendrán entre 9 y 18 vueltas siempre un número que al sumar de 9 18 vueltas porque 8 más 1 9 estas tres bobinas van unidas en paralelo y la parte de abajo de las bobinas entra en la jeringa, esto es una jeringa, se las presento, y la parte de arriba entra en la jeringa, luego todo esto se sella para que quede hermético. Esta jeringa luego se cierra, se le colocan tres imanes a cada piedra de cuarzo, con el norte mirando hacia la piedra de cuarzo, y uno pone la muestra acá adentro de testigo, que va a ser la muestra resofórmica resomórfica. Luego levantamos, tapamos acá para provocar un hermetismo y levantamos la jeringa. Provocamos un vacío de la forma en tejidos nanométricos. Podemos poner agua de Gans, agua con hormuz, eh, podemos poner agua con saliva nuestra. Y bueno, lo que va a pasar es que lo que le pongamos acá adentro lo va a amplificar de una manera bestial. Entonces, bueno, por lo tanto podemos poner cosas beneficiosas y vamos a obtener un toroide en expansión, de manera pasiva. Tenemos a tres piedras que generan un, una resonancia por la excitación de los imanes. Esas tres resonancias se convierten en tres campos que son frentes de onda que se cierran y convergen o se encuentran en un baricentro, que es justo adentro de la jeringa, que está despresurizada. De esta manera nosotros vamos a generar un campo cuántico de la materia que nosotros le pongamos. Así que bueno, te lo presento. Este es el amplificador resomórfico. Esto está en un canal de YouTube Se llama Jim Sem C-Y-M-C-E-M -E Y bueno, es un hermano Que está fabricando este tipo de dispositivos Él dice que desde que hizo el primero Se murió el primer Rothschild Y bueno, y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar muy drásticamente Así que bueno lo dejo en tus manos, la nueva tecnología, te mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video.